la reina pero que han aquí ay qué Mm. Mm, Entonces todos somos españoles menos la 6, ¿no? Sí. Okay. You you can uh, Spanish, it's okay. pero no inglés. Great. idea de los aquí. <risa> La reina super tocada. Salcamos de casa. Queda un enemigo. Lo tienes traído. ¿no? Soltada, Ena. Bonito. Sí. Ha entrado, tío. ha entrado, tío. Eh, Pyber, por ahí, por la, las puertas están pecado. en la Spike soltada en A. No te Queda un enemigo. Estoy calentando, ¿Qué puto timing tuvo, bro? Haz como que te vas por la puerta. Spike plantada. Oh, ¡Qué pena! No, no, no, no. ¡Pero tío! Ahí entran en B, son dos. Aquí otros dos. ¡Hasta luego! Queda un enemigo. ¡Y este Spike! No merece que me suelta. Aparta. ¡Aparta! 114 la primera. Spike soltada en Spike soltada en A. Sage, help please. Queda un enemigo. Bueno, hay chance. ganar, el milagro, bro, te lo digo Yo me llevo a dos, bro, y ellos mueren. Entonces, ¿qué? ¿En serio pensabas que funcionaría? ¿Tú ha cantado algo? ¿sí? ¿A dormir? Ahí. Recargando. Spike soltado en B. Queda un enemigo. Amiguita okay. Aquí, aquí. aquí. Y, ah, ah. Pero ¿quién es el siguiente? Un dos, nada más Si Queda un enemigo Solo queda un jugador 114 Bien Otro entrado No, mierda, subió, Está arriba, está arriba, está arriba La reina eh, Está ahí la... la... ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! enemigo. ¡Hola! ¡Hola! Oye, estoy cabreada ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! para atrás. Spike en Los higos colocados Tengo la Spike ¿Qué hago? ¿Planto aquí? Sí Bueno Ay, si Spike en su sitio Uno menos Yo te juro Eh, escaleras Un enemigo ¿Y sí, el hago plato aquí.